bastante sobre esto la conferencia anterior. Ahora vamos a hablar de un apartado también sobre puertas dimensionales a través de las imágenes. Estuvimos hablando sobre las imágenes, ¿no? Los ídolos, esas que lloraban sangre, etcétera, etcétera, cómo Satanás se manifiesta también, o los demonios a través de las imágenes. Por eso no debemos tener imágenes, va mucho más allá ...de lo que hasta ahora nos podíamos llegar a pensar. Pues bien, vamos a hablar un poco sobre este tema... ...y hablemos sobre Harry Potter... ...el famoso Harry Potter. Mirad que aparece en Yahoo Respuestas. Una pregunta... ¿Cuadros Harry Potter? Hola, mi pregunta es... ...en las películas de Harry Potter... ...los cuadros que hablan... ...son un puente entre el mundo de los vivos y los muertos. Así pueden estar ahí y responder los que murieron... ...o que son... ¿Un horrocrux, jaja? ¿O son solo una copia de la personalidad de alguien, pero no la verdadera persona? La mejor respuesta está considerada esta. Jajaja, no son horrocruxes, pero como tú dices, son puentes entre la vida y la muerte. Se han sido encantados con tal propósito. Al morir, Dumbledore Harry corre a ver a su cuadro, pero aún no está encantado como para poder mantener la comunicación. Luego Snape lo encanta para seguir hablando con el director. Yo no he visto estas películas, la verdad es que ni ganas, pero ya sabéis que montones de gente, especialmente niños, se han tragado estas películas con, bueno, una ansia tremenda, ¿no? Pero os dais cuenta del diálogo que aquí se está manteniendo entre preguntas y respuestas, los cuadros como puertas dimensionales entre el mundo de los vivos y los muertos. ¿En verdad? ¿Entre quién? Entre los demonios, que simulan ser muertos, y los vivos. Y esto no es una cuestión de ficción solo de novela o de película, sino que realmente va más allá de esto. Sencillamente aquí se cogen, en eh, lo que la autora de estas novelas recoge, son las creencias y los haceres de personas puestas en el mundo del ocultismo. Esto funciona así, y en las películas y en las novelas lo reflejan como si fuera ficción. Pero esto está basado en lo que muchas personas practican. Aquí tenéis una fotografía de Harry Potter, donde evidentemente hay algo que sobresale del cuadro. ¿no? Es un cuadro vivo, no es, no es una cosa y ya está. Aquí tenéis una instantánea también de distintos cuadros, claro, todos tienen vida en el fondo, son muertos, pero están vivos. La puerta entre el más allá y el mundo de los vivos pasa a través de una imagen suya, a través de poderse manifestar. Es tremendo, ¿eh? Pero eso no solo sucede en Harry Potter. En la película Los Cazafantasmas 2, la segunda parte, también resulta de que Aparecía, yo no lo sabía porque no había visto la película, pero buscando datos, me alguien me dijo sobre esta película, y empecé a buscar los datos, y efectivamente, también más de lo mismo, un cuadro con vida, un fantasma. Pues más de lo mismo, el cuadro del fantasma Moldavo Vigo, que hace de las suyas en la película se ve. Hollywood nos está transmitiendo el conocimiento ocultista, que mucha gente está practicando. Y que mucha gente cuando ve esto, sencillamente cree que es ficción. Pero que evidentemente, yo me pregunto, cuando alguien se queda solo, solo en un lugar un poco tétrico, donde haya una cosa de estas, si no se acuerda de lo que ha visto en, el, en la película. Seguro que le queda un recelo, ¿verdad? Pues Satanás puede utilizar cualquier circunstancia así. El retrato de Dorian Gray. ¿Recordáis qué es esto? una novela muy antigua, de los años 1800 y pico, pero que además se hizo una película en blanco y negro, que yo recuerdo de pequeño haberla visto, y que, imaginaos, eh, precisamente era cuando nosotros, en mi casa, empezábamos a contactar con la iglesia adventista del séptimo día. Y recuerdo precisamente que se estaba haciendo esta película, y estábamos solos en el comedor, que era un comedor muy pequeñito, en nuestro piso pequeñito. Estaba yo con mi madre y mi hermana. Los demás no recuerdo si estaban durmiendo o qué hacían, pero, o, o estábamos solos, no lo sé. Pero, curiosamente, estaban pasando esta película, que va sobre un cuadro. Y en mi casa teníamos un cuadro que, recuerdo que mi padre, de un calendario, hizo todo un cuadro. Lo enmarcó, porque era una mujer, eh, bueno normalita con su cántaro o no sé qué. Muy bien pintada, eso sí. Pero que a mí, a mí personalmente, os digo la verdad, como niño pequeñajo y, me di, y, y me, con miedo, me daba mal rollo. Siempre me dio mal rollo. Y cuando se estaba pasando esta película y salen las escenas del cuadro, en ese preciso instante, el cuadro que teníamos allí se desploma, pegando un ruido enorme... Y cogimos tanto miedo que cerramos la tele, y venga a dormir, a dormir, es que esto, veis, veis, esto, esto, uy, uy, uy. Y recuerdo que quedamos marcados por eso y a veces aún en casa lo comentamos. que es una casualidad? Pues ya sabes que yo personalmente no creo mucho en las casualidades, pero yo ciertamente a partir de allí entendí que con esas cosas no se juega, porque el diablo está en su pleno campo. Pues bien, la, esta película ya sabéis que es alguien que pinta un cuadro, que el cuadro él hace un pacto, más o menos con el diablo, de no envejecer. El cuadro envejece, él no, él va haciendo pecados uh, cada vez más, etcétera. El cuadro, cada vez que él peca, se vuelve peor. Y bueno, toda una historia, una trama verdaderamente diabólica, de vender su alma al diablo. ¿no? Uh, luego, además, con todo esto, bueno, aquí se explican muchas cosas, Mirad qué nos pone aquí. Se trata de una novela de estética decadente, animada por el personal modo y talante del escritor, donde alcanza el punto culminante de sus teorías vitalistas y neopaganas. Evidentemente, esto es un paganismo. Y sigue diciendo el hedonismo como eje de la vida y el culto apasionado a la belleza y a la juventud como móviles del individuo. Para ello el autor se inspiraría, eh, con este señor, Rebours, eh, Huisman, eh, publicado en 1884 también pudo en Biblia del decadentismo ¿eh? también pudo inspirarse en Mademoiselle de Maupin eh, antes lo de A. Rebours eh, era el título de la obra pero ya veis, eh, parece ser que se inspiraba en, en escritores antiguos quizá la primera novela estético decadente y naturalmente en las teorías sobre el arte y la vida de los simbolistas franceses simbolistas ¿eh? Bien, siempre y hablaremos también sobre los símbolos al respecto. ¿eh? El argumento, que bueno, va de un príncipe encantador, etcétera, etcétera, también por aquí, y va explicando distintas cosas que me voy a saltar por falta de tiempo, pero que desde luego, la verdad es que todo pinta a, a mal rollo. Aquí tenemos bueno, marcado esto. El libro también fue ampliado enormemente. Los 13 capítulos originales, es curioso que fueron 13, se convirtieron en 20 y el capítulo final fue dividido en dos nuevos capítulos, por tanto, 22. 13, 22, los números. Cuando nos habla de, del escritor nos dice, en torno al cumpleaños 38 de Dorian... El 9 de noviembre, por tanto, extendiendo el periodo durante el que transcurre la historia. La anterior fecha es también significativa, pues coincide con el año en la vida de Wilde, Oscar Wilde, que fue el escritor, durante el cual se inició en prácticas homosexuales. ¿Veis una vez más cómo se mezclan lo de siempre? El prefacio del retrato de Dorian Gray, sigue hablando, deja huellas de la exposición de Wilde al taoísmo y a los escritos de Zhuangzi, una vez más nos remite a cosas sobre Oriente. ¿no? Pues bien, una vez más nos damos cuenta de que el espiritismo se puede manifestar a través de todas estas cosas.